Es tan muy gracioso de Facebook, que tú entras en, el, en Facebook y en el portal, en la, la portada de la web, tienes el sí. nombre de usuario, etcétera, y te suele poner Facebook siempre será gratis. Sí. Y luego vas a sus condiciones de uso, su política, de derechos y responsabilidades, que le llaman, sí. y dicen no garantizamos la gratuidad de la plataforma. <risa> es como curioso no. que en un sitio donde lo que uno acepta en el final no es gratuito, pero en la portada sí que es publicitaria. Claro, porque en la portada es danos tus datos, luego una vez que no los das, como no vamos a quedar con ello perpetuamente, como has dicho antes, ¿no? Pues, sí. Luego uh -huh. les gusta mucho poner las causas de fuerza mayor Por pues si algo falla y todo se va a pique Y pierden toda tu información Y tienes que, que, que casi pedir milagros Te uh -huh. suelen decir que causas de fuerza mayor Algunos medio cómicos supongo lo ponen uh, MailChimp, el servicio para newsletter y todo eso uh -huh. Dicen que no, no será responsable en caso de apocalipsis zombie <risa> Lo ponen uh -huh. literal y uno lo acepta uh, <risa> <risa> Muchos ponen que los actos divinos o actos de Dios No se consideran... Tampoco serán responsables, y por alguna razón de es eso se perdía toda la información, se destruye algo. Entonces, eh, algunos te ponen chistes internos. Las últimas de Tumblr están llenas de pequeños chistes internos, a medida que uno las lee, sobre actores, sobre esto mejor que lo hagas con tus padres, pero no les pidas una PlayStation 4, y lo ponen así literalmente. Entonces, eh, muchos chistecitos de esto sí que, sí que suele haber.